Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube Bueno queridos, hoy tenemos nuevas novedades con respecto a dos temas Dos cuestiones, dos temas Uno, primero y principal, van a hacer un rework de ciertos mapas Van a estar modificando ciertos mapas, bien eh, Son un rebalanceo, lo llama la gente de Wargaming Rebalanceo de los mapas de Prokhorovka. Van a estar modificando algunas cosillas. El mapa de Acantilado y el mapa de Ruinberg. Bien, son los tres mapas que van a estar tocando. Después en otro video vamos a estar profundizando más bien bien en detalle todo eso. Pero por ahora vamos a dejarlo ahí. Quiero ver cómo, cómo evoluciona el tema. Pero bueno, ya les digo que van a estar tocando, como les dije recién, Prokhorovka, Acantilado y Ruinberg. Son los tres mapas que van a modificar. O como le llaman ellos, rebalancear Y el otro punto eh, que tiene que ver con una cuestión también importante. Es que va a salir un nuevo tanque premium. Premium no. Va a salir un nuevo tanque, mejor dicho. ¿Por qué dije premium? No sé. La costumbre. Va a salir un nuevo vehículo, chicos. Un nuevo vehículo de Tier 10. ¿Bien? Y es este que están viendo ustedes mismos aquí en pantalla. Esperen que ponemos otra fotillo. Ahí pueden ver y observar lo bonito que es este objeto 780. Parece que tiene como una... que está ahí como cosido el techo. Sí, raro. Acá les pongo otra imagen. Imagine all the people. Acá tienen otra imagen. Bueno, básicamente eso, chicos. Eh, va a salir un nuevo vehículo de Tier eh, Diego, de Tier 10. Bien. El objeto 780 es un tanque pesado soviético de nivel 10. Sus características principales, la recarga del arma, tiene un cañón de 130 milímetros y recarga en unos 14 segundos, chicos. Tiene un daño alfa de 490 puntos de, damage, de, damage, de daño. Penetra 263 milímetros de armadura enemiga con un proyectil AP estándar y 305 con una munición APCR como munición premium o premium. Uh, la dispersión y el tiempo de apuntamiento son de 0,38 a 100 metros. Mm. Y 2 segundos. Dos segundos, me comí la S. Me hice una sopa de S. O sea que el tiempo de apuntamiento es de 2 segundos y tiene una dispersión de 0,38 Ok. En cuanto a la protección del vehículo, el objeto 780 cuenta con 2.300 caballos. Ah, perdón. 2.300 de HP. Caballo no. Caballo de nata. 2.300 puntos de vida. A ver. Acá lo, se los voy a mostrar más mejor. Porque me estoy haciendo un lío bárbaro. Acá. Esto. Acá lo tenemos. Acá lo tenéis. Yeah. Bueno. Como dijimos recién. Tenemos entonces. Eh, 490 de daño por disparo, con munición AP estándar, APCR y con explosiva 65 milímetros va a penetrar pegando 640, eh, 263 la penetración de la armadura con AP, con APCR 305, 65, perfecto. Bueno, a ver, quería dejar en claro eso porque el, la penetración con APCR 305 termina siendo menor a la de otros tanques pesados de tier 10 Tiempo de recarga 14 es elevadísimo. Pero recuerden que pega a 4,90. Eh, pff, eh, bueno, ok. Me parece un poco elevado. Sinceramente, os lo digo. Dispersión a 100 metros, 0,38. Cierre, eh, cierre de retícula en 2 segundos. Eso va a ser muy, muy rápido. Eh, Velocidad de la torreta 25 grados por segundo, ángulos de elevación va a tener menos 6 grados de lo que es de presión y elevación de 15, menos 6. Es bastante, bastante aceptable menos 6. Eh, va a llevar 33 proyectiles, va a tener una velocidad máxima de 50 kilómetros por hora, 15 en reversa, 870, ahora sí, caballos de potencia. Lo que le va a dar una potencia específica de 17,5. 17.5 se va a mover bastante bastante bien se me hace una especie una especie de is7 ponele en ese sentido no digo la penetración porque 263 es una penetración bastante elevada eh... bueno eso eh... después lo que tiene que ver con la tripulación lleva tres tripulantes Después tiene puntos de vida 2300 puntos de vida 2300 No como dije antes caballo de no sé qué Cualquier cosa diré 2300 puntos de vida chicos Tenemos entonces blindaje de la torreta De 300 de frontal Bien, 300 de torreta frontal 200 de lateral Y 60 trasero Lo que se me hace que va a ser bastante impenetrable eso Pero tiene unas cupulitas por ahí Que veo unas cupulillas Unas cupulillas Torreta de chasis, eh, perdón, eh, lo que es después blindaje de chasis 100, frontal 100, lateral 50, traseros. Va a haber unos 400 metros, no está nada mal. Y un alcance de señal de 850 metros. Recuerde que este vehículo va a estar en el sandbox, ¿bien? Entonces todavía no hay um, características definidas del vehículo. En principio son estas. Eh, aquí tenemos un par de imágenes linda quedan las tres marquillas ahí y como podemos observar arriba tienen las típicas eh, cupulitas del comandante en la cual se le va a poder tirar y seguramente se podría entrar pero teniendo 100 de chasis como que no sería tan difícil penetrarlo supongo tal vez incluso puede que se llegue a penetrar donde está la, la ametralladora también son posibilidades estoy especulando acá tenemos eh, un ¿cómo se dice una especie de, de tronco ahí atrás Que no creo que tenga mucha utilidad No creo que, que, que pare las, las apcr eh, La verdad es que el tanque está me parece bonito eh, Vean también que tienen los planchones laterales eh, No sé, como que medio raro el tanque en sí No me parece feo, pero medio raro, un híbrido no termina de ser del todo todo pesado, pero mirá que está angulado por todos lados. Bueno, acá los laterales no, pero... Uh, lo que es frontalmente está... Está angulado, ¿no? Está angulado. Es como una especie de... Me hace acordar bastante al planchón del IS-6. En menor escala, ¿no? Este es un tier 8, este es un tier 10. Pero que va a pegar... Un tier 10 que va a pegar 490, va a recargar en 14. Eh, va, a re, va a penetrar 263, 305 con APCR... Un repaso general, ¿no? Lo que decíamos recién, torreta 300 frontal, chasis 100 frontal, yo calculo que eso se va a poder penetrar relativamente fácil, hay que tener cuidado siempre con lo que es el blindaje del chasis, tratar de esconderlo lo más posible y mostrar solo la torreta, después eh, menos 6 grado de depresión, 0.38 de dispersión, cierre de retícula de 2 segundos, 50 km por hora, una velocidad. creo que el motor es una de las cosas que más sobresale 870 caballos con 50 km por hora y además de eso, 17,5 de potencia específica Es mucho, la verdad que es bastante Se va a mover casi como un medio, como un tanque medio O sea, un tanque medio, pero que a su vez tampoco es de lo más rápido, digamos Un medio lenteja, pero no te olvides que es un pesado bueno chicos, básicamente eso, recuerden que están en Supertest, como les dije, esto puede variar, pero se viene un nuevo tanque al Jogo al World of Tanks se viene un nuevo vehículo de Tier 10, chicos. Recuerden, como les dije también, que se van a estar modificando eh, Prokorovka, Acantilado y Ruinberg y vamos a estar después metiéndonos más eh, de lleno en lo que tiene que ver con estos cambios a los mapillas, así que bueno. Nada, Espero que hayan disfrutado el video Espero que les haya gustado Quiero agradecer realmente de corazón Antes que nada A, a los chicos que han donado Cuche donó ayer No importa cuánto no, Nunca digo lo, lo que donan Pero es un montonazo Es un montón, es una locura eh, Así que nada, te hago así Muchísimas gracias Cuche Muchas gracias Cuche porque, como les digo siempre, estas cosas permiten y me, me ayudan para que el canal siga creciendo. Eh, y al señor Lucas también que ha donado, por supuesto, como tantos otros, como Puma Forge, como Chapo, como... Uh, bueno, todo, todo todo lo que es eh, Rofco, por supuesto, también. Eh, así que no me quiero olvidar de nadie, no me quería olvidar de nadie, chicos. Pero bueno, nada, eso. Muchísimas, muchísimas gracias. Deja tu like, suscríbete que a los 5.000 tenemos un montón de sorpresas que nos va a regalar Wargaming. Nos va a regalar cosas para sortear, chicos. Y además vamos a ir juntando ya que no queda tanto. Quedan 290 y pico de suscriptores. Y ya estamos a menos de 300, gracias a Dios. Hemos recorrido un largo camino. Así que, bueno chicos, nada. Eh, eso, eso. Infinitamente agradecido con ustedes. Los quiero realmente de corazón un montonazo. Suscríbanse, dejen su like ahí en el video si les gustó. Y déjenme en los comentarios qué les parece este vehículo de Tier 10, este nuevo objeto 780. Un beso gigante, cuídense y nos vemos en la próxima. Chau chau.